¿Qué tal estás? Bienvenido al canal, me alegro de verte Hoy presentamos una cocina en madera tostada, en color blanco y en gris grafito. ¡Vamos a verla! Bien, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior donde habíamos visto esta cocina en realidad virtual. Desde hace un tiempo tenemos ya en BluNi un ordenador y un programa especial para poder, con gafas de realidad virtual, situarte dentro de la cocina. Entonces, en ese vídeo anterior, que os dejo aquí la tarjeta, vimos la cocina previamente y hoy vemos la cocina real. Entonces, esta cocina, como podéis ver, es exactamente, bueno exactamente, muy parecida a la del vídeo. Grado de realismo es muy bueno. Te sientes dentro de la cocina perfectamente. Entonces, pues bueno, tenemos una zona de almacenamiento, que es una zona de columnas que va en grisacito Entonces, esta zona grisacito gris acordáis ¿Os acordáis de la realidad virtual cuando se veía el tirador? Pues aquí tenéis el tirador la parte de abajo, que es el tirador en J, que es un tirador uñero y la parte de arriba, que es la parte de U, y que ambos dos protegen el canto de la puerta. Y luego tenemos una zona baja, que es una zona baja con acabados de madera. Tenemos la lavadora, tenemos el fregadero, tenemos el lavavajillas, que ya lo vimos también en el vídeo de realidad y virtual, y luego tenemos los cajones. ¿Y la forma? De abrir esta zona baja es mediante un sistema gola. No es un tiradoruñero El tiraduroñero solo lo usamos cuando no queda más remedio o no hay otra solución técnica posible, porque el sistema gola siempre es mucho más cómodo y mucho más limpio que un tiraduñero, aparte de permitirte colocar cualquier tipo de puerta, sea Lacada, sea laminada, sea de cualquier tipo de puerta, siempre la puedes poner con un sistema gola, mientras que con un tirador miñero no siempre se puede. De esta cocina hay que destacar la credencial, que es lo que le da toda la gracia a la cocina. La credencial es este mueble, que es un mueble estándar. En el vídeo de la realidad virtual esto lo puesto hacia abajo, pero al final se puso hacia arriba. Entonces es un mueble estándar y tiene la gracia de que además, según qué encimera de, de porcelánico pongamos, en función del acabado y la marca del porcelánico, puede ser más barata, parecido o un poquito más cara. Pero, pero está ahí. Entonces, te puedes hacer una cocina con todo el frente liso y ya está, y hemos acabado. O le puedes poner un credencial como este, iluminarlo y aparte de ser... Un elemento decorativo es un elemento práctico para poner las cosas que utilizas más a menudo y las tienes totalmente a mano, pero las tienes totalmente a mano sin que estén un poco desordenadas, sino que están vistiendo. Efectivamente, tienes que poner cosas con un poco de cariño y estilo, como es este caso. Entonces, está muy bien. Entonces, este elemento decorativo está compuesto por una balda de 12 milímetros, el mismo espesor que la encimera, y luego lleva unos perfiles de aluminio, unas chapitas de aluminio de solo 2 milímetros de espesor que van en el mismo color que la gola y que el zócalo. Y luego, eh, aparte de todo eso, pues bueno, esta credencial y estos muebles que van al mismo color se combinan también con la mesa que hay en la cocina para comer. Entonces la mesa íbamos muy, muy, muy justos de espacio y hacía falta, pues bueno, decidir con el cliente qué tamaño de mesa íbamos a poner. Entonces se por una mesa con pata central y esa mesa se ha hecho construyendo, se ha construido con una pata central y una encimera laminada. Para hacer la mesa se podía haber hecho con un tablero fino, se podía haber hecho con una balda gorda, pero disponemos de encimeras, que son encimeras, son aptas para limpiarlas con el estropajo a mismo color que la puerta y que la credencial, es decir, no, son, no es el mismo material, es un material distinto, es un material más duro, mucho más resistente, que te permite desayunar y comer y cenar directamente encima de esa mesa sin tener que usar mantel y que además cuando acabas de comer, que puedes pasar un estropajo y una valleta y limpias, porque es una encimera laminada, simplemente utilizada para hacer una mesa. ¿Qué más tenemos que destacar de la cocina? Pues de la cocina tenemos que destacar el frigorífico, como no. Dijimos en, eh, Hace dos vídeos, hicimos un vídeo que era una cocina con puerta enmarcada. Os dejo también aquí la tarjeta, pero no vayáis ahora, si queréis luego vais a verla. Y sería ese frigorífico, que es este frigorífico tan chulo de ADG en Antrocita. Entonces este frigorífico, que es un frigorífico sin tirador, vamos a hablar un poquito más hoy de él. En Este frigorífico eh, es un frigorífico que lo vendemos porque no tiene tirador, porque la puerta es plana, eso te permite poder pegarlo mucho a la pared Siempre tienes luego que tener más cuidado a la hora de abrirlo para que no golpee con la pared pero luego aparte tiene que es un frigorífico con cajón 0 grados, entonces dentro de las tecnologías con cajón 0 grados hay más caros y más baratos dependiendo de si es con sensor o sin sensor, entonces en este caso el cajón 0 grados no lleva sensor, es decir, cumple la normativa europea para poder ser un frigorífico con cajón 0 grados, pero, pero no, es, no es tan bueno como los que llevan sensor porque este simplemente es a ojímetro cumple 0 grados, los otros sí que llevan un sensor y si sube la temperatura del cajón el aparato inyecta más frío para que vuelva a bajar la temperatura y esté siempre con una precisión de temperatura mucho mayor que los que van sin sensor entonces está muy bien porque por el precio que tiene es un aparato sensacional es bonito y te tiene esa prestación de 0 grados que otros mmm, de precio incluso parecido no tienen esto está muy bien, muy bien muy bien qué más tenemos que destacar tenemos que destacar el fregadero y el grifo entonces el fregadero es un fregadero bajo encimera de acero inoxidable y el grifo es un, frega, un grifo extraíble también en acero inoxidable hace un tiempo hay en el mercado algunas marcas que han sacado grifos que no es que se han acabado acero inoxidable, que es un grifo que parece de acero inoxidable pero no es, sino que son de acero inoxidable a un precio realmente interesante y competitivo. Entonces estos proyectos están muy bien, estéticamente son diferentes, no tienen nada que ver con el grifo cromado y está muy chulo Y luego hay que hablar también de la campana extractora. Entonces la campana extractora es de la marca Goodman, Goodman es eh, el Mercedes de las campanas, el Rolls Royce, lo mejor de lo mejor. Eh, cuando ves la lista de precios de Goodman, pues algún cliente se desmaya. Entonces, bueno, hay más baratas. Pero es que en el mundo de la campana te puedes gastar desde. En ese sitio podríamos haber puesto una campana de 80 euros y una campana de 5000. ¿Qué tiene que ver la de 80 con la de 5000? Absolutamente nada. Las dos están en humo y las dos son campanas, pero, pero nada más. Entonces, pues bueno, es una campana de altísimas prestaciones. Eh, lo mejor de lo mejor se nota en su presencia y se nota sobre todo en el filtro, entonces el filtro que hemos hablado muchas veces es un filtro de malla metálica de 14 capas que es espectacular, entonces hace una cámara que hace poco ruido, absorbe muy bien todo el humo que tiene tu, tu placa durante el proceso de cocción y eh, el motor no se mancha porque el filtro retiene toda la grasa que tiene que retener porque no es un filtro fino sino que es un filtro denso y gordo y lleva un buen motor para que a pesar de ser un filtro gordo pues el aire pase. Y también tenemos temas temas, tenemos una placa una placa una placa que se nos va tenemos la Pure Black de AEG en España la moda eh, o no, la moda y la tendencia absoluta en placas de cocción es tres fuegos en el resto de Europa no en el resto de Europa lo que más se vende es cuatro fuegos con diferencia entonces esta serie Pure Black es una serie muy interesante es una serie de AEG que es completamente negra y con el de esta placa se retroilumina y ves los bandos por debajo entonces es muy chula muy fácil de manejar y muy bonita porque es completamente negra entonces este modelo de tres fuegos se deja de fabricar ya van a haber pure blacks pero solo de, de, de cuatro fuegos y es una pena es una pena pero bueno es el mercado el que manda y al final España pues tiene pocas ventas porque luego por ejemplo esta placa del fuego doble el fuego de 28 da 5600 vatios si no me equivoco entonces 5600 vatios es si te gusta cocinar es una maravilla porque tú pones una, una paella o pones una sartén grande y el filete el filete es y con 5600 vatios eh, casi que, que vuelva a la vida, evidentemente tienes que tener un, un contrato de luz que te permita tener cosas encendidas en tu casa y aparte meterle 5600 vatios solo a un fuego, entonces es una placa, mi placa favorita, la verdad no la tengo en mi casa porque me equivoqué, ahí fue un fallo, me compré una cosa más tecnológica todavía y no, pero para mí ha sido siempre eh, la Pure Black un pepinazo de placa espectacular. ¿Qué más tenemos que hablar de esta cocina? Tenemos que hablar de la encimera, pues bueno, porcelánico como tantas veces, que se ha puesto también por detrás de la campana, que el empalme se ha hecho justo donde está la campana para que eh, parezca beta continua sin serlo, por, por, porque al final tampoco el desarrollo de tabla daba para hacerlo, y sobre todo pues es una desgracia de que al final podemos ahorrar parte del porcelánico y poner la credencial para que, eh, poniendo la credencial, pues bueno, eh, te queda más bonito, más chulo, te aporta una decoración, te aporta una capacidad de almacenamiento, y sin embargo... Eh, no valen más. Por supuesto, para poner la credencial, también se ha hecho en esta cocina que no lo hemos mencionado, lo mencionamos en el vídeo de, de la realidad virtual, que el fondo de la cimera es 70. Entonces, de esa manera alejamos la parte de madera de la zona de aguas, que está totalmente canteada y perfectamente sellada con silicona, pero se aleja para que. Eh, lo tengamos así. Entonces, estos fondos de 70 están bien porque te dan un fondo adicional. Entonces, un fondo de 60 sería solo hasta aquí, que es tu fondo normal. Entonces, tú puedes estar trabajando en la encimera, puedes tener tu tabla de corte, tu sartén, tus ollas, tus platos, lo que sea, y te quedan todavía 10 centímetros extra para tener cosas. Entonces, pues bueno, a veces viene muy bien. Y sobre todo en esta cocina porque Tuviera fondo 60, tuviera fondo 70, solo ganábamos 10 centímetros de zona de paso, no ganábamos ninguna utilidad porque hubiera más sitio para. No, era suficiente con lo que había y no iba a ningún lado esos 10 centímetros. Entonces, como no iba a ningún lado, no nos aportaba ninguna rentabilidad si haber utilizado de otra manera, pues venía bien hacer la encimera, 10 centímetros más y poner la credencial, ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, solamente ya hablar de la zona de office. Entonces la zona de office lo que tenemos es esta silla tan chula. Esta silla no la hemos presentado yo creo que nunca en el canal, es la silla Liberty de Caligaris. Se hace en muchos colores, es una buena silla. Caligaris es, es un poco, bueno, es un poco no, es una de las mejores fabricantes de muebles del mundo. Es italiano y como todos los productos que tienen una gran facturación, pues eh, te ofrece una relación calidad-precio-diseño espectacular. Entonces, eh, la primera vez que vi esta silla, que la vi en exposición, eh, no me pareció que fuera una silla de plástico, o sea, parecía, digo, ¿esto es cuero o es goma o qué es esto? y luego la tocas y dices, no, es plástico, es fregable, entonces se si hacen muchos colores, es monobloque, va teñida en masa, entonces eso es un tema importante porque hay muchas sillas baratas que luego te sientas y solamente con las tachuelas de, del pan, de los bolsillos del pantalón maquero las rayas y como son sillas blancas pintadas, pues se rayan, mientras que estas suelen ser muchas, suelen ser no, las que son eh, sillas eh, buenas pues el, en general el material está teñido en masa de manera que cuando tú te sientas y si las rayas las rayas salen del mismo color que la silla entonces pues no se nota tanto y luego es una silla que por ejemplo calidad suelen ser nylon entonces el nylon es muchísimo más flexible que lo que son las sillas de plastiqueras baratas entonces a la hora de usarlas porque luego hay que encontrar porque en el plástico con el paso de los años eh, va a endurecerse un poquito entonces pues bueno tienes una silla que tiene una flexibilidad porque a veces pues hay sillas que te sientas y acaban partiendo, plas, y se va uno al suelo. ¿No os ha pasado nunca? <ríe> Son cosas que pasan con sillas de plástico muy baratos y que pasan unos pocos años y están tan duras que en cuanto uno se sienta con un poco de fuerza, cataclás. Entonces, no es el caso de estas sillas que no va a suceder eso, ni mucho menos. Pues muy bien, chiquitos, me alegro mucho de veros. Eh, antes de cerrar, antes de cerrar, muy importante, que no nos he contado. Esta cocina participaba en un concurso a nivel nacional, entonces... Eh, Daque, que es el importador de la marca Blanco y la marca buma que son la marca de fregadero y Grifo de esta cocina y de La Campana, organizó este año 2019, que estamos, correcto, un concurso a nivel nacional de diseño de cocinas, entonces, pues bueno, como hacemos vídeos y hacemos fotos, pues, ¿qué nos cuesta eh, hacer fotos y vídeos de una cocina más? Entonces nos inscribimos con dos cocinas y toma ya, hemos pasado al final. Estamos entre los 15 mejores proyectos de España de cocina con esta cocina, con una cocina estándar una cocina estándar no una cocina de inventicos no no no no una cocina estándar llegar y coger entonces una cocina con calidad con diseño que se ha hecho no haciendo inventos raros sino simplemente eligiendo elementos decorativos y combinándolos de lo que hay en un catálogo entonces con una cocina estándar que sale un precio sensacional estamos en la final de Dake en el próximo vídeo, en el próximo vídeo y lo dejaremos aquí a continuación eh mi intención es ir a Barcelona a la entrega de premios y ver qué ha pasado, entonces si todo sale bien lo podremos grabar y os dejaré aquí, os lo dejo ya, el vídeo de la entrega de premios de que en Barcelona que no prometo nada porque estos vídeos en interiores los tengo controlados pero los vídeos en exteriores los llevo realmente mal y por supuesto si os gusta el canal y queréis suscribiros a él los dejo aquí para que os suscribáis al canal y si os ha gustado el vídeo acordaros de darle al like y comentad, por Dios, comentad que tenemos que tener un poquillo de vida y salsilla. Me alegro mucho de veros, chao chao, deseadme suerte y a ver si ganamos. Un abrazo, hasta luego.